Inmediatamente vamos a conversar también con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que está presente y acompaña al pueblo venezolano, la clase trabajadora, en la defensa de esas reivindicaciones laborales. En el año 2012, la aprobación de la Ley Orgánica de los Trabajadores. Actualmente, más de 2.300 CPT, que es una instancia de participación del Poder Popular. Hay que destacar, el presidente Nicolás Maduro decía que en nuestro país en el año 2022 se ahorró 5 millones de dólares en el tema de. De sustitución de importaciones. ¿Cómo es posible esos avances en operatividad y producción... ...tomando en cuenta que somos un país bloqueado? Mira, Venezuela, tú sabes que luego de la partida del comandante Chávez... ...ya a finales, todavía con vida, el comandante Chávez... ...comenzó una presión internacional contra Venezuela... ...que afecta principalmente al pueblo de Venezuela... ...a las mujeres, a los jóvenes y a la clase trabajadora... Lo que ha venido haciendo al trabajador, la trabajadora, y ahí incluyo al campesino que está en la fábrica, al conductor, ahí incluyo al maestro, ahí incluyo al médico, incluyo a todos los venezolanos y las venezolanas que han decidido, han decidido quedarse en Venezuela para enfrentar las adversidades. ...y lo que ha hecho el pueblo de Venezuela, lo que ha hecho el hombre y la mujer trabajadora... ...marca un hito en la historia reciente de Venezuela... ...pero además, sabe la clase trabajadora quiénes son sus amigos... ...y quiénes han sido los que han trabajado para que cada día ellos estén peor... ¿Y, ...y saben quién ha trabajado cada día para mejorar las condiciones de vida... ...del trabajador y la trabajadora venezolana, saben los hombres y mujeres que el amigo de ellos ha sido la revolución bolivariana. La aprobación de esa ley, del trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. Mira, ¿cuánto costó? Recuerda que ya antes habían eliminado las prestaciones sociales de los trabajadores. Habían quitado una cantidad de derechos que tenían los trabajadores en acuerdos que se hicieron de cara al país, de, en contra del país, pero de cara a quién? A los empresarios, a los partidos políticos de ese momento y además para sonreírle ellos al mundo. El comandante Chávez se propuso con los trabajadores y trabajadoras hacer una nueva ley y ese 2012 fue el resultado con sus dolores Chávez fue a firmarla y se la entregó a estos hombres y mujeres que hoy están marchando, defendiendo su derecho. Como cada año el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibe las peticiones del pueblo venezolano de la clase trabajadora, haciendo un recuento a nivel regional y mundial, vemos como en otros países en lugar de darles más beneficios a la clase trabajadora, se les quitan. en Venezuela. Contrario, Sin embargo, podemos mostrar cuáles han sido esas in políticas inclusivas que ha implementado el Ejecutivo Nacional a lo largo de estos años y que el día de hoy, en esta movilización, el pueblo está defendiendo. Nosotros, Para nosotros, para mí, en lo personal es un orgullo estar aquí con los trabajadores y la trabajadora. Acompañarlos. Acompañarlos este primero de mayo como lo hemos venido acompañando durante muchos años. Pero, pero eso que tú dices de que el presidente Nicolás Maduro recibe las peticiones no solo es... El primero de mayo, el presidente Nicolás Maduro tiene una línea directa de comunicación con los trabajadores, viene de ahí, conoce cómo es el, el problema desde adentro, los ha convocado a participar y, el, y los trabajadores y las trabajadoras han levantado la voz por Venezuela. Tú debes recordarte, debes recordarte cuando el apagón, ¿quiénes salieron al frente? los trabajadores y trabajadoras de Corpoelé. debe recordarte cuando el saboteo a todas las instalaciones petroleras, ¿quiénes han salido al frente? Los trabajadores y las trabajadoras. ¿Quiénes han salido al frente? A producir los campesinos y las campesinas, los emprendedores. Ahí, ahí mira, una, una comunicación directa entre el gobierno, entre la revolución y el pueblo, que en muy, pocos años, muy pocas épocas antes había ocurrido. Muchísimas gracias. Bien, en las declaraciones el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello,